Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack, investigador Únete al team Hola qué tal gente, siguiendo la investigación de la niña de la alacena Descubrí algo importantísimo El día de ayer que había subido el video sobre este caso Había mencionado que me parecía pudiera ser falso porque era muy curioso que en el mes de octubre el mes del terror pues surgiera este vídeo que se estaba volviendo viral y que era un vídeo muy muy aterrador y muy real por eso me parecía que era falso pero por lo que descubrí he cambiado de opinión qué cosa más interesante el que al ver esta información que vamos a conocer ahora no sé qué pensar pudiera ser real el caso y es que el canal de YouTube La Ruta del Silencio le realizó una entrevista a la persona que subió el video a Facebook Es decir, el 10 de octubre me llega este video a mi correo Y el 11 de octubre La Ruta del Silencio ya estaba entrevistando a la persona que subió el video Vamos a escuchar esta entrevista, si quieren agradecerle al canal de La Ruta del Silencio Vayan a su canal de YouTube, la vamos a dejar acá abajo en la descripción del video Les agradecemos inmensamente que hayan realizado esta investigación y esta entrevista Vamos a conocer eh, cómo es que surgió este caso y qué es lo que sucede en ese lugar Incluso tienen fotografías diferentes, eh, capturas de pantalla, conversaciones El caso está completo en el canal de La Ruta del Silencio Vamos a ver esta entrevista Durante el día de ayer comenzó a circular un video en Facebook que rápidamente generó visitas al perfil de la persona que lo publicó, y es que el clip de 26 segundos es realmente impactante, en el cual se puede ver a una niña que se encontraba jugando dentro de un mueble de cocina. Increíblemente, desde la oscuridad del propio mueble, se logra ver una mano muy extraña apareciendo desde el fondo. La descripción de aquel video es la siguiente. Mi hermano grabó ayer a mi sobrina en la alacena de la cocina de mis papás, él pensando en la travesura, al ver el video de cerca en el segundo 15 se ve algo extraño. Inmediatamente me puse en contacto con Jess Ramírez, la tía de la pequeña quien dio mayor información, y el contacto de uno de sus hermanos que también estaba muy intrigado por lo que pasaba en aquella casa, y específicamente en aquella alacena. Hola Abraham, ¿qué tal? Eh, soy de acá, de la Ruta del Silencio, del canal de Chile y Yo conversé con tu hermana eh, respecto al, al video que grabaste en la, la cena. No sé si es tu hija, tu sobrina, pero realmente me pareció impactante el video Y se está viralizando en todos lados, y es por eso que me gustaría tener la primicia de este mismo clip porque Posiblemente sea uno de los, de los videos más impactantes de este tipo, de lo paranormal. Así que a mí me gustaría que me cuentes más o menos cómo fue tu experiencia desde un inicio. Cómo se gestó todo esto que eh, grabaste. Sí, mira, todo sucedió eh, en la casa de mis papás. Ellos viven en León, Guanajuato, México. Este, ellos acaban de agarrar esa casa, se acaban de cambiar ahí. Tienen... Apenas viviendo bien dos meses. Pero hace de cuenta que ahí ese mueble es abajo donde se lavan los trastes, se los, lavan los platos, vasos. Y casualmente, este, desde que llegaron a esa casa, la niña se mete mucho ahí a ese pedacito, ese mueble. Y se les hacía raro. Que se mete, y se mete, y se mete. Y mamá, por más que, que les pone liga de que cierra la puerta, ella está terca a meterse ahí. Entonces... Mi hermano fue el que lo grabó... Ella es mi sobrina... Entonces mi hermano me manda... Fotos... Y me dice... Oye, ¿cómo ves? Mira... Esta loca que se está metiendo ahí... Y se nos hizo chistoso... Y dijimos, ¡qué raro! Y dije, bueno, ¿y ahí? Qué, hace, ¿Qué está haciendo ella ahí? Y... Me dice... Pues nomás... Haciendo su, su desmadre... Así decimos acá en México... Y se me hizo chistoso... Y ya, Ah, pues órale... Entonces mi hermano... Este... Hace una publicación en Facebook... Donde publica el video, ahorita te mando los screenshots Y donde pone, eh, ahora los niños de ahora, los relajos que hacen, bla bla bla bla bla Y lo sube, y empiezan a comentar, oye, se ve una mano ahí y Como que una mano ahí, pues, pues no, o sea, está raro Y ya que empezamos a ver el video y se ve esa mano ahí, pero haz de cuenta que ahí ese mueble está muy chiquito, no es posible. O sea, literal, donde está la niña, este no hay nada atrás, o sea, es una pared. Y de hecho, al final del video se ve como hasta le está jalando como la mano. Pero mi hermano, pues como él ve que está jugando, nunca se, se imaginó que pasara eso. Pero lo raro es que... Ella está terca a meterse ahí. Ayer, por ejemplo, estuve platicando con mi hermano por videollamada. Yo no vivo con mis papás. Y me estaba enseñando el lugar donde pasó el video. Y la niña luego lo corrió hacia el lugar. Y se quería meter otra vez. Entonces nos hace el, el, el por qué es eso. De hecho, mi hermana quiere investigar a, a este, quién fueron los, los antiguos dueños. Del por qué es eso. Pero de hecho, hasta si ves el, el, el, el video a... a a detalle los dedos se ven muy largos y blancos y si ves la posición de la niña es imposible que ella haga esa mano así o tan siquiera el color de la mano es blanca y mi sobrina es muy muy morena entonces eh, no sé, es, es impactante esto, sí Por ahí leí muchos comentarios que decían que podría ser un duende o una entidad de este tipo y yo creo que es netamente una entidad de algún niño o de alguna persona fallecida en ese lugar. Eh, no sé si tú me puedes contar un poco más si han sentido cosas, han sido testigos o han presenciado eh, acontecimientos anormales en su casa, en la casa de tus padres. Si me puedes responder a esa pregunta, por favor. No, es que es lo que se nos hace extraño porque no se siente nada. De hecho, mi mamá pues, es muy apegada a la iglesia y... Este, va mucho a, a eventos así de la iglesia, de hecho es ministro de, de Biblia y de comunión, este eh, y pues a, a diario da clases de Biblia. Entonces, este fue lo que dicen que se les hizo extraño porque pues ellos no sienten así como malas vibras, no sienten nada y y es lo que se les hace raro que haya pasado eso en la casa, dicen, en la casa que vivíamos antes yo me dormí en un cuarto, en el que estaba un pasillo y estaba un cuarto oscuro. Y sí se sentía como un ambiente pesado. De hecho, yo hasta me llegué a despertar muchísimas veces a las 3 de la mañana. Escuchaba como que me hablaban así. Pero, pero hasta ahí, no sé, nada. Y ahorita que pasa esto, pues sí nos, se nos hace muy extraño. Porque dicen que, pues no, o sea, no, no han visto nada más, más que eso. Y... Digo, lo único raro es que la niña fuerza esa fuerza siempre se quiere meter ahí. ¿Quién sabe por qué? Incluso en los comentarios del video de La Ruta del Silencio encontramos eh, a Oscar Ramírez López que menciona: el autor del video soy yo y la bebé es mi hija. Yo soy el padre y yo grabé ese video y la voz es mía. Y se aprecia una mano en el video y la trata de jalar. Oscar Ramírez López eh, está comentando ahí en el canal de La Ruta del Silencio, en el video, pues lo que ha sucedido. Muchas personas ahí le han estado contestando. Y en otro comentario dice Oscar Ramírez, ¿cómo ves padre? Y no dicen que es truqueado, jajaja, ja, ja. ¿Qué hueva querer fama así. Y Rose Guzmán, grabé ese pedacito porque yo en ese momento le estaba calentando su cena a mi bebé. Y si sí, es pequeña, solo dice tres palabras, ella tiene un año y cinco meses Y grabé otro pedazo porque también ya no tenía memoria en mi cel Pero yo ni me había dado cuenta de lo de la mano, que se ve y la jala Hasta la gente lo miró en mi Facebook, hasta el siguiente día me di cuenta de esas cosas Dice Oscar Ramírez López que al parecer es el papá de la pequeña ¿Qué piensan ustedes? Como podemos escuchar la historia se me hace muy genuina Tenemos fotografías de, de, de la alacena, tenemos capturas de pantalla Y la historia del por qué la niña está dentro de la alacena Me parece que es un material muy auténtico Después de ver esto y de saber eh, lo que nos mencionan en la entrevista Ahora estoy muy confundido y emocionado porque en verdad me encantaría saber que ese video es real Y si es real es espeluznante, si es real es una cosa tremenda Por fin podríamos tener una evidencia paranormal de algo horroroso ¿Qué es esa mano? Lamento que esto le esté sucediendo a la niña porque si no ha de ser nada fácil Que los papás estén enterados de que ahí en su casa, ahí donde la niña se mete pues hay algo paranormal, algo malo. Vamos a seguir este caso y por el momento espero les haya gustado el video. Agradezcanle a La Ruta del Silencio, Canal Chileno, vayan y suscríbanse a su canal, Le vamos a dejar acá abajo el link para que vayan y también sigan la investigación que ellos estén realizando. Les mando un abrazo hasta Chile y gracias a toda la región Noxlag por estar siguiendo este caso aquí en Noxlag Investigador. Hasta la próxima.